Diego ¿Qué hice? Ah, oh, todo bien, ¿y tú? Necesito un pad ah, ¿yep? ¿Te lo bajó, Mati? De... Para la... Un para... Sí, sí, sí, sí. Un pad grande ¿eh? <risa> ¿Esta es como talla L? No, no. ¿XL? ¡XL! Oye, gracias Mati por la mañana. Juan Grande, mono. He estado trabajando toda la tarde y finalmente tengo mi... Otro rastrillo Y mi pisón Pisona estoy, prepar estoy preparando equipos para ir a San Francisco o Esto claramente no es la mejor manera de llevar esto Pesa caleta Esta esponja es anchísima y hay que doblarla para que quede bien puesto Con eso, um, las luces encienden, lo cual me hace muy feliz porque significa que voy a poder dormir hoy día y no tener que mecanear toda la noche, así que vámonos. ¡Holy shit! Esto es algo que, si les soy bien sincero, no quería que pasara Si les cuento, si les cuento un poco de historia, eh, algunos quizás ya se habían dado cuenta que yo amaba mi BT50 El problema era que la vt 50 pesaba, la BT50 pesaba más o menos una tonelada y media El carro con la máquina pesa entre 3 toneladas y 3 toneladas y media era más del doble el peso de la camioneta y probablemente eso hizo que la caja de cambio fallara prematuramente y como ya me había dado cuenta si es que la arreglada iba a fallar y siempre iba a tener el problema de que no andaba tranquilo con la máquina atrás las frenadas eran larguísimas así que un pequeño descuido podía resultar en un choque con la camioneta hecha un sándwich entre un auto y la máquina así que me puse a averiguar qué tipo de camioneta podía hacer y se dio mucho el nombre de la Ram 2500 eh, Averigüé un montón y los foros gringos, que en mi opinión son los que más saben de este tipo de cosas La cosa es que se veía como buena camioneta, en Chile estaba a buen precio Y cumplía con los requisitos de que tuviera un motor fiable Tiene un Cummins 5.9 petrolero, 6 en línea ajá. La encontré en buen estado porque lo que tiene esta camioneta es que la estructura no es tan increíble como el motor. El tren delantero eh, desarrolla juego y hay que hacerle sus buenas mantenciones, las masas de las ruedas delanteras y la transmisión, la caja de cambios. Me di vuelta buscando muchas camionetas y tuve mucha suerte que en muy poco tiempo di con una que era 2005. Y estaba buscando entre 2005 y 2007, según la recomendación de los foros gringos. Y tenía un solo dueño, y el dueño era maniático. Y... y... <risa> Francisco, si estáis viendo este video, te mando un saludo. Eh, eh, bueno, un viejo muy tela. Nos cagamos de la risa con, con Andrés cuando fui a mover la camioneta, porque esta finalmente la fui a mover con Andrés. Fui a mover camionetas con Eric Schmidt, mi gran amigo de, del cambio de sexo. Hola, verjan, te están cerrando el hoyo. Y desgraciadamente con él nos tocaron casi puras camionetas hechas bolsa, chocadas, maltratadas. Estas camionetas tienen un sticker en alguna parte que dice Heavy Duty, y la gente jura que puede hacer con ellas lo que quiera No es así Son heavy duty Por el simple hecho de que son pesadas eh, Están hechas para remolcar mucho peso Para cargar mucho peso también Ese pickup creo que aguanta como 1100 kilos Y si les soy bien sincero Si hubiese tenido la opción No habría cambiado mi camioneta Porque esta cosa, andarla carriendo en Santiago Y meterla en estacionamiento chicos no, no es cómodo, es, la camioneta es súper grande. Decidí hacer el cambio finalmente porque el rendimiento no empeora tanto. Es petrolera, así que digo lo que me gaste extra en petróleo en realidad me lo gano en seguridad. Y el saldo que tuve que poner para pagar esta camioneta... Es menos que un buen choque con el carro y con la otra camioneta Así que opté por lo sano, opté por lo seguro Creo que hice un cambio inteligente Elegí la mejor camioneta que creo que puedo haber elegido Dentro de lo que tenemos en Chile Así que estoy contento Estoy feliz Mañana la voy a salir a probar Creo que voy a manejar tranquilo por primera vez en mi vida con la máquina atrás Y espero que me dure varios, varios, varios Muchos kilómetros y años más Por lo menos si a alguien se le ocurre que quiere que le ponga llantas, créanme señores, eso no va a pasar Porque esta camioneta la voy a ocupar para remolcar la maquinita Son 3 toneladas, no quiero destruir la transmisión de la camioneta, no quiero destruir el eje delantero de la camioneta Así que las ruedas se van a mantener del tamaño que están Básicamente porque tengo más torque y, y le hago menos carga a la camioneta En vista de que mi trabajo me llevó a tener una camioneta de este tamaño se abrieron una serie de nuevas posibilidades porque antes solamente podía arrastrar la máquina y mi camioneta estaba totalmente sobreexigida. Ahora puedo arrastrar la máquina con bastante peso en el pick-up y eso va a dar como para poner quizás una segunda camper hecha en casa para poder viajar con la máquina, con mi casa y con la camioneta. Eso, eso fue tentador en el momento de cotizar camionetas. Ahora me tengo que poner a trabajar de inmediato porque <risa> las finanzas están un tanto afectadas Pero estoy tranquilo porque creo que las maniobras que hice las hice bien Y esperemos que salga todo bien y que no tenga que hacer esto de nuevo, dos veces o tres veces Así es que ahí la tienen, mis dos inversiones más locas del mundo para mi trabajo Esperemos que rindan y se paguen en algún minuto ¿Qué opinas tú perro? Está medio estanque, 76 litros, <risa> camioneta de mí viene, viene hace rato ¡Oh! 89 litros me va a dejar totalmente desfinanciado esta cuestión Voy a mover la camioneta Dale Ahora toca la maquinita de acuerdo, Yo lo pongo Todo bien, todo bien Conche la lora que grande el estanque bueno. Ahora le tenemos que echar petróleo a la maquinita Mientras tanto le está echando el bidón Espero que no entren 90 litros más en ese bidón Me lo estoy sufriendo con todo ¿Qué te pasaste, Muchas gracias Dale, que esté Oye, muy bien, te busco, un gusto. te busco y ahí estamos en contacto. ¡Ya! ¡Buenísimo! Nunca en mi vida había echado tanto petróleo. Creo que a la camioneta le entraron 89 litros y estaba un poquito menos de medio estanque. Ahora sí le creo 100% a Francisco, el dueño anterior, cuando me dijo que el estanque hacía 140 litros. Suena terrible, pero tengo un estanque en teoría gigante, a menos que tenga un hoyo. Y ese estanque me debería dar harta autonomía, así que no debería hacer esto muy seguido. Por favor Me viene siguiendo Christian Prime Es como llevar revolcando dos máquinas <risa> Llevo ya un buen rato manejando con el carro atrás Y la máquina Y la diferencia es brutal Las aceleradas pueden ser mucho más rápidas Aunque las acelero tranquilamente Las frenadas son mucho más potentes Hay una diferencia que la necesitaba Porque como les contaba antes Las frenadas de mi camioneta eran muy largas Además cuando paso los lomos de toro no siento el, el tirón del carro en la espalda que me tenía loco Así que se siente bien eh, Sí o sí el chasis es más rígido, no flecta tanto El motor se la puede... muerta la risa así que estoy demasiado contento Y viene una auto aquí jaque mate Definitivamente es un agrado manejar ahora con el carro Antes era siempre un susto y una incertidumbre No, ya no esos tiempos han quedado atrás y estoy demasiado contento por eso, lo único que puedo pensar es por qué no lo hice antes, ya que me habría ahorrado tener que reparar ahora mi camioneta por la caja de cambio que se fue en collera. He hecho un comando, <risa> miren cómo estoy. Chris está peleando al otro lado de San Francisco, hasta sal. Y yo me vengo a encontrar con esto. Me habían contado que hubo un incendio acá. El sendero sirvió de cortafuego, pero se quemó muchísimo. Así que voy a desmalezar lo que quede por desmalezar. Pero no es tan terrible, muchos espinos se salvaron. Mucho árbol grande se salvó, pero todo lo del piso, que era esta maleza seca, voló. Oh, cuando me lo dijeron por primera vez casi me pongo a llorar, pero ahora que lo veo acá no lo veo tan terrible, así que hay que seguir poniéndole el hombro. ¿Cuántas veces he dicho esa frase en este canal? Ay, se comió toda la quebrada, ah, Aquí me hizo la pega, pero, ¡uf! Qué pena, man. La moto cierra, ¿dónde está, bueno? Este, esta maquinita es una maravilla. Oh, estoy hablando, parece que muy alto. Porque... Esta máquina es una maravilla, pero se me ocurrió traerla solo cuando me tocaba hacer este tramo. Quiero una cantidad de maleza tremenda, y miren cómo está. ¡Cacha! Está todo feo, esta cuestión tiene que haber contaminado un montón. Y claramente esto no, no debe ser obra de la naturaleza. Está claro, ¿no? Otra que me da pena. Man. Cada vez que creamos un incendio estamos perjudicando al planeta. Muchas veces estamos perjudicando a mucha gente. Bueno, dejamos familias sin casa. No sean hueones por loco. Esta wea es esta una pena para el planeta para, y para nuestra raza humana. ¿Qué, ¿Qué de humano tiene hacer esto? Nada, nada. ¿Cantidad de animalitos que tienen que haber muerto acá, weón? Bueno? ¿Cantidad de animalitos que se quedaron sin casa, weón? Bueno? Un desastre. Foto sierra. ¿Cómo se cayeron tantos árboles, bueno? cachen que esta curva esta esta parte de sendero un tanto inclinada y la hice para salvar ese arbolito weón bueno. y ese pobre se quemó y cruzo los dedos porque weón bueno, viva cacha como está todo para allá Desmalesadito díganme chulo si quieren pero hay algunas cosas que te hacen pensar que aunque hay esperanza ¡Sí! Está muy linda, bueno. weón. Vamos a ir a ver al tío pala que está allá, Cristian. ¿Cómo va Estoy esperando que llueva Oh, oh Qué lindo, weón. ¿Más pala que rastrillo? Sí. Es que está súper bien formado, viejo. La máquina quedó, quedó bacán. Un trabajo Bacán, weón. Oh, no, no, se ve acuática. Ya, setita. Somos tú y yo así quedó la meseta después de una buena paliada hace un calor terrible ¿eh? Uf, el terreno está duro esta es solamente la paliada en seco para que después sea más fácil el formado cuando le echemos lo que tengamos de agua esto es lo que quise hacer siempre toda mi vida eh, está blandito ah, recoger caca hay un helicóptero aterrizando allá abajo como ya se podrán imaginar estamos en las últimas para inaugurar el bike park así que lo estamos enchulando un poquito y ha estado duro pero bueno hemos avanzado harto Chris está, ha estado chapeando toda la bajada de, del mirador, así que está quedando bueno ¿Qué edad tienes? voy a cumplir 50 en abril 50 abriles un ejemplo para todos los que se creen viejos, este bobón palea desde que sale el sol hasta que se pone. Después, después se bueno. pone un foco en la cabeza y después le sigue dando la prueba viviente de que la edad no importa. Eso. Inspiración para todos los cabros que pedaleen, se quejan de la edad. Pedalen, bueno. El... Pedalen, los we... Oh qué lindo, bon. vamos a a dormir al aire libre. Pero ya no están las estrellas. Creo que muchos paleros estarán de acuerdo conmigo que no hay nada más pesado que formar en seco. Está lleno de camotes pero hay que avanzar y el agua se supone que llegará pronto en forma de tarritos de 5 litros. Acabo de terminar con la caída, traté de sacar la mayor cantidad de piedras, estaba terrible, las tapé a punta de pala, pero se ve bien el agua viene en camino y... y el lente está cochinísimo y tengo que ir a cargar el, el celular que no lo cargó ayer en la mañana, Chris se fue porque tenía que hacer algunas cosas, vuelve mañana y se echa de menos al tío Palaca. acá, así que hoy día me toca trabajar solo, llegaron los refuerzos, entonces lo deslizamos y así no haciendo... sola la ah, que tal Uy, aguanto, aguanto, parece. con esta agua tengo para pa entretenerme un rato eh, yo aquí me podía ir por viejo muy viejo y barato pero poco confiable y gastarme un poco más de plata irme por una camioneta que no iba a tener que hacerle mucho me iba a rendir más y era petrolera esta, esta la encontré en yapo.cl la publicaron una noche y yo la compré a la mañana siguiente, si es que alguien más la veía se la iba a llevar. Ah, sí. Acabo de terminar con la máquina de ensanchar esta caída al lado de allá, un parche completo. Y redireccionar la salida porque estaba tirando muy hacia la derecha y ahí había un matorral que te lo podías comer de lleno. Así que ahora al menos el salto te dice doble hacia la izquierda. Sales volando ciego y lo tiré un poco para atrás porque creo que estaba fácil, a la velocidad que venías de caer en el hoyo allá abajo estoy en el step-up de allá viene el kilómetro lanzado de esa pista que parece un tobogán montaña rusa para abajo y Estaba revisando que el drenaje estuviera bueno, no estuviese tapado se ve... se ve bien no tiene problemas um, aquí está la salida, desmoronada entera de acá está la mega caída esto fue una buena pega con la otra máquina hay que arreglar la, caída, la salida porque la caída está en muy buen estado, está muy dura. Y los chiquillos la han estado andando, está lleno de huellas de bicicleta. No sé quiénes están entrando, pero parece que lo están pasando bien. Esa Esta ruta está derecha e izquierda porque ahí había un arbusto bonito y ya no existe. Es terrible ver la destrucción que puede hacer un fuego y este no fue un fuego grande, o sea sí fue un fuego grande pero hay mucho peor. Cambió el paisaje pero está toda la fe de que se va a recuperar. Cacha. La subida de Morrito. En esta cruzada acá, que es una de las más hostiles de la subida, hubo una anécdota que nunca les conté Y es que justo en este tramo alto de acá, la máquina casi se me va para abajo Para allá Estuvo tan al límite que llegué al toque de que me bajé de la máquina Me subí acá al costado Estiré el brazo Y la hice avanzar para atrás por sí sola, porque dije soy un mal capitán, si es que en verdad se rodando para allá abajo no me voy a querer con ella, no me voy a hundir con mi embarcación porque el porrazo era brutal pero afortunadamente como esto esto no tiene nada de relleno acá en el borde eso del es corte del cerro, acá yo saqué esa lonja y la tiré para abajo está todo allá abajo, todo lo que se desmoronó, toda la tierra que tiré y solo por eso, fue que el cerro fue capaz de sostenerme en este borde si no, este, este lado sufrió harto si no, me iba con máquina y todo para abajo hay laderas que son tan empinadas que no puedes hacer el corte relleno y que caiga la tierra simplemente tenéis que hacer el corte y tirar la tierra para abajo si no, estáis haciendo una bomba de tiempo que de repente hace el esto estos árboles cuando estaban vivos tenían las ramas más hacia arriba y no molestaban. Se quemó todo. Tenemos que sacar eso de ahí. Sura. buena pega esto sí que es buena pega que iba caminando, me encontré un pin y mi, a mi pedal se le había salido un pin. No podría creer que es mi pin, que me lo viene a encontrar acá, que se me haya caído acá. Oh, nunca le eché trabado a pernos, de hecho los pedales los instalé y me olvidé, así que no lo tengo merecido. Carpi me ofre Carpi, Carpi, Carpi, Cristian Burr me había ofrecido el pin, pero parece que lo encontré cacho Man, era mi pin el mismo era mi pin lo recuperé <risa> oh lo perdí mierda encontré el pin y ahora ahora necesito necesito un descanso si no oh. me voy a fundir y no... ay oh, hay caballos de nuevo acá adentro weón esos caballos me rompen todo 1, 2, 3... son por lo menos cuatro descanso y me tengo que agarrar o con la orilla ahora o con la máquina así que queda mucho por hacer, estoy seguro que esos hueones fueron a destruir mi step up estoy en el mirador llegué más rápido de lo que pensé, tren un trance y... Está todo despejado para allá abajo Muy bien He rastrillado hasta ya más no poder Está toda esa línea ya lista También desmalecé. Eh, tapé unos hoyos acá con la máquina Que lo hayan hecho los caballos Y ahora decidí Que me toca relajarme un rato Así que estaba juntando un poco de esto Para ponerlo acá en el piso Justo aquí lo tengo que repartir bien, porque aquí arriba colgué una cuerda, que la tiré con una piedra. Esa cuerda la tengo que amarrar a esto, que está tibio, que rico. Uh, una ducha express y creo que bastante merecía Así que voy a ver cómo queda y, y veremos si funciona. perfecto hay señoritas que ven el canal así que esto lo vamos a editar si me preguntan a mí esa fue una muy merecida ducha claramente salí para atrás me tuve que secar con la bolera porque no traje toalla no lo pensé jamás traje la ducha y no traje toalla valentina te mando un saludo porque tú sabes que eso me iba a pasar nunca traes toalla la bala vale ahora está de viaje, así que le mando un beso. Y lo que queda del día, yo creo que le vamos a dar máquina. Oh, lo único que no me pide exceso de físico. El rastrillo, la pala. El rastrillo, oh, me tiene loco. Esos rastrillos quedaron muy eficientes, pero muy pesados. Así que los rastrillos de Thor, cuesta levantar la cuenta. Esa vaca allá arriba que acaban de escuchar está allá arriba haciendo dos cosas Uno, está rompiendo la pista Dos, está dejando regalo en toda la pista Oh, me tienen loco Cada tres pasos que doy, retrocedo dos con esas vacas Ayer Chris Prime dejó un peralte Inmaculado, un peralte gigante Un peralte que hizo la máquina nueva Bueno, oh, lo destruyeron Se remolcaron en lava, Se revolcaron en la ¿Cómo se van a estar remolcando dos vacas? <risa> la imagen buena estoy con la máquina reparando un poquito de lo que han hecho los caballos todo este borde de esta pista se me está desmoronando así que voy a reparar todo lo que pueda rápidamente para que funda el trabajo de mañana Esto probablemente no se vea como mucho, pero haciéndolo con rastrillo va a ser un trabajo más o menos grande. Ya se está haciendo oscuro. Voy a cocinar porque estoy muerto de hambre no un el día. Le he dado duro y parejo. Ahora está quedando lindo. Vale la pena. no sale el sol yo me levanto solo cuando sale el sol si no hace mucho frío tranquilo guatón sigue comiéndote mis horas de comida vengo ahí viene el cargallo llegó la caballería está comiendo ahí <risa> <risa> ahí está Jorge algunos se acuerdan de Jorge y de Nico Pregúntenle a los cansados brazos y piernas de Lucho, de Jorge y de Nico Miren, pareciera que a Nico ya le está costando respirar Se van a tener que acostumbrar a que grabo todo el día Niños, estos rastrillos te chupan la vida ¿Por qué? Tómale el peso ah, no sé. <risa> Para rastrillar, ocupar harto el peso <risa> Y para pa compactar a dos manos, si no te, te destruyen tengo unos chico acá y palas Estas palitas son ricas Estas son buenas y... Por último podrían turnarse el rastrillo man, Porque tengo este el antiguo acá ¿Tú te vas a usar? ¿Cuál dices tú? Yo me tengo que subir a la máquina hoy día Sí, el pisón lo tengo por ahí, pero ese no se lo recomiendo No se, no se lo... No se, man, a nadie <risa> Así que vamos, vamos para arriba primero Cachupín no para ¡Muy bien! Se ganó por paciente y educado Esas chaquetas bueno, amarillas me tienen loco Ya cuando para deshacerte de ellas las pisáis Es cuando sabéis que hay exceso de ellas ¡Grande cabros! <risa> Están sacando los caballos Uh, vamos a la chucha! ¡Eso es lo que pasa! Acaban de rastrear ahí y ya pasaron, no sé, mojón de qué es cuestión. Están dando vueltas los animales todo el rato bueno. Estaba está la va Y allá está Don Nano tratando de controlar a la bestia Acabo de mirar una línea que va a pasar por acá Que debería quedar bastante entretenida, así que... Va a ser la opción de saltos pequeños para la pista del Morrito ¡Qué lindo! Tremendo apoyo, weón! ¿eh? Son grandes, cabrón este, mira, ¿queréis grabar un poquito? Este ojalá que quede cuadradito para que no, no te topes con sorpresa Tenemos que rellenar este lado de acá Este lado, a partir del peralte, ¿Vale? empiezan los saltos grandes Ya Justo, ya, ya, ya. hay que que hay un camote chiquitito Sí Que salís volando a la quibera Sí Justo ahí saqué una línea para el lado que va a ser la de principiante 100% Ya Porque el principiante por toda esta línea No va a pasar saltando Ya para la quebrada, para acá Para abajo, peralte de vuelta Y ahí va a quedar una recta pelada Filete, y Ya bueno. se le puede poner unas mesetitas putas de este tamaño, una weón así Grandes cabros Mira, man, sí. <risa> <risa> <risa> El ninja Ninja ¿Quién me explica qué hace esa máquina ahí arriba? ¿Qué está haciendo? Así es como se ve este trayecto de pista que acaba de hacer en Bruto. Voy a avanzar un poco más para no preocuparme del celular y les voy a mostrar cómo queda después de la enchulada y ojalá alcancemos a rastrearlo hoy. y haciendo un tour a los chiquillos por las pistas y los noto un poco problemas con este segmento <risa> Nico Michael Jackson esta es, la esta es la diferencia de nivel más grande de estas pistas ya vos ahora estoy esperando un porrazo para el Youtube <risa> oh, no lo tuve maldición weón. lo lograron esta loma apenas la toca y paja. así tic tic tic tic buf. Cacha del peralte. qué caballo, qué vacas. Ah, Como si no hubiese pasado nada, weón. ¿Qué les parece, niños? Está bueno, está, está muy bueno. <ríe> <ríe> <ríe> Caída larga y cacha como dejó juego para allá. Si llegáis acá flotando, llega el step up. pasaron los niños? Bien. Excelente. Cuéntame bueno, bueno. un poco de su experiencia mientras Prime pasa de nuevo por ahí atrás. <risa> <risa> ¿Estaba fresquito? <risa> ¿Nada de calor? ¿Un poco de frío? A ver como experiencia, la verdad el bike park está muy bacán. Muy buenas las pistas, los pelotes están ricos. ¿Después te pagó? Wow. No, en serio, totalmente invitable creo que iba a estar muy bueno. Hay que venir Se abre se el 31 te... creo, ¿cierto? El 31, el 31 de marzo. Ojalá la convocatoria sea buena porque el bike park está genial, ahora está viendo el último ajuste y está muy bueno. Te tiembran las no. cañuelas de ver esa bajada ahí arriba. No, oh, es que arriba hay una bajada pero que es realmente mortal, pero le decimos que a cariño, está bien entretenido y ojalá participen. Hay que po. venir nomás. Sí, podemos tirarse nomás con el deporte acá porque está muy bueno. George. Jorge. Ojalá el gacho va a tratar de venir, pues, George George está contratado para el canal de YouTube. El presentador máximo. Dulce sueño, niños. Nos vemos, cabros. Gracias por todo. Suzuki. Hoy día fue un día tremendamente intenso. Ahora voy a comer, voy a descansar y no voy a hacer nada más. Oh, me voy a duchar. ¡Cáchate! Oh, está tibia. Hermoso, me voy a buchar el toque. No me he podido duchar y estas hueonas me vienen a romper el circuito. Tratamos de sacar todos los animales hoy día. Pero.. Ah, siguen acá. ¡Váyanse! Ya, lo voy a espantar. Si no me van a hacer bolsa este camino que ya está listo. ¡Fuera! Allá no deberían romper nada, ojalá. Van al otro lado del circuito, weón. No. Ya, pues déjenme duchar, me quiero comer. Fuera, para abajo. Abajo, abajo, abajo. Uf. Oh, porque se dividen en dos. Uf, Buenos días, está todo mojado hoy día. checar un rato más pero no hay tiempo faltan varios por hacer voy a volver a este más tarde si es que alcanzo han pasado un par de cosas más hoy día entre eso fui a comprar comida y ya me está llegando el sol en la cara así que improvisamos una carpita para tener sombra aquí está más atrás no me cachaste cómo le va señor listo para el reality show como han esas navis ¿Todavía no le probó no, no Bueno, bueno ¿Cómo estamos? Uy, eh? oh, bueno estoy raja, no he todo el día ¿Cómo que hay aquí? Montaña rusa Esta es la alternativa a esa que tiene el salto para abajo Y meseta larga Y después el gap allá atrás ¡Bum! <ríe> Y no te suelta vaya allá todavía Y aquí te encontráis con esto Un cortadito chico, peralte, ahí entran dos bumps las mesetas que ha caído. Y mesetita corta, otro bump y una meseta un poquito más larga como para que aprendan a sacarle velocidad al, al bump. Está bueno. ese paleo intenso. te agarro forma, bo. mira. Cacha, cacha las mesetas La línea de Pams y meseta. Bien. Bien. Dos mesetas chicas para practicar saltos. El palero era demasiado estricto. Murió el pisón. Primera es que me falla uno de estos mangos. Falló, bien fallado. Mango malo. O pisón muy atómico. O personaje muy brígido. ¿Qué va? El pisón. ¿Qué ah. tienes que decir al respecto? Palo de mala calidad. Güey.